Ahí arrancamos, eh, el otro día se me cortó la señal, se me cortó un ratito la señal y bueno le pedimos este, disculpas a los que nos estaban viendo eh, por ese corte de señal, creemos que fue un problema de internet pero ya ahora vamos a intentar de que esto funcione de manera este, correcta, yo por las dudas ya tengo un, un doble, una doble fuente de, de información. Y voy a intentar eh, compartir el, el link para todos aquellos que están este, viéndonos en, en vivo, ¿sí? Así que aquí ya pongo la... Acá está. Se ¿Sí tenemos la recuperación. Ahí están viniendo algunos, seguramente que nos van a estar acompañando... Con todos los que ya estamos acá en vivo, los felicito a los que están viniendo en vivo. Gracias por, eh, por estar acá. Gracias por venir a, a, a, este, eh, a este tiempo de, de, de reflexión, pero también este tiempo de, de búsqueda de Dios. Y que, que bueno, que es tan necesario, ¿no? Tan necesario para, para todos nosotros. Eh, yo creo que nos está este, eh, atravesando la ansiedad a la mayoría de los argentinos. Hoy, sobre todo, ha sido un día complicado de lo deportivo. ¿Cómo te va, bendiciones? ¿Cómo andás? Ahí creo que... Estamos... Es motivo uh, que tuvimos hoy día. Salimos del partido así, parecía el día de domingo a las 8 de la mañana, no había nadie. No había Viste nadie? lo que pasó y... Y, y bueno, nos, este, nos ha llevado la, la, la situación a, a saber de que también se puede perder. ¿No? Y nos cuesta a todos, a todos nos cuesta entender esta realidad, pero bueno, la realidad es que... Este, Deportivamente el resultado no se dio y tenemos que admitir de que eh, ahora la cosa es puesta arriba. <ríe> y el sábado, este, por lo general estos días son lindos como para, para poder eh, disfrutar. Lo único que no pongamos demasiada expectativa nada más. Pero ¿Qué aprendizaje le diría? Porque somos de su estimado. Sí, sí, sí. Nosotros sí. somos de subestima. Yo. Ese era, como... Ahí mandé el link. Sí. No sí, sí, sí, sí, es verdad. Partido con Bolivia, con Arabia, ¿cómo se dice? Este partido este partid no lo planificó el técnico de la selección <risa> alemana. Este partido lo planificó Díaz. Ramón Díaz. Ramón Díaz, Ramón Díaz está allá. Ah, mira, y nadie se dio cuenta. Claro. Puede ser, puede ser, puede ser, porque dice que la mayoría. Ocho este, jugadores creo que son. Sí, la mayoría de los jugadores pertenecen al club donde él está dirigiendo, así que, ah, bueno, puede ser esto. Eh, la verdad que tampoco ¿verdad? tampoco tenemos que enojarnos mucho porque nosotros solemos hacer también lo mismo y, no claro no, y esto no eso es una enseñanza es una, un, una instancia deportiva que tenemos que admitirla y, y bueno. cómo andás? bendiciones qué bueno bueno sí sí sí no sí aparte no nos vamos a centrar en el fútbol que hay que a la tecnología, que sí sí, sí, sí, sí. No nos vamos a centrar al, al, este, eh, al, al tema del fútbol porque no, no es nuestro deber, pero sí nos vamos a centrar al tema del manejo de la ansiedad, que es justamente lo nuestro. Y yo creo que lo que nos está pasando, o lo que estamos eh, enfocándonos, es en aplicar los principios bíblicos para enfrentar nuestra ansiedad. Es ver lo que nos dice la palabra de Dios para que nosotros podamos trabajar nuestra ansiedad. Que si vos te pones a pensar, si yo me pongo a pensar, nuestra ansiedad, como dijimos la vez pasada, eh, no es un sentimiento malo la ansiedad, eh, no es algo que, que sea negativo, sino que lo que se transforma en negativo es cuando nos desbordamos en la ansiedad, cuando la ansiedad nos supera y comenzamos a tener trastornos de ansiedad. Eso sí nos lleva a los ataques de pánico, a los problemas de depresión y obviamente a sintomatologías físicas que nos están este, dañando muchísimo. ¿eh? Muchas personas sufren, como recién estábamos hablando con Sergio, ¿no? okay. de ataques de pánico y esos ataques de pánico tienen que ver justamente con el manejo de, eh, o el no manejo de esos trastornos de ansiedad que nos superan, nos superan y nos falta el aire y necesitamos este, eh, inclusive a veces hasta una atención médica porque parece que no podemos vivir. Pero bueno, ¿qué les parece si oramos y ya damos inicio a este momento, Señor? Gracias por esta tarde, gracias por todo lo que nos has dado en, esta, eh, en estas jornadas, gracias aún por las situaciones que no podemos controlar porque ellas nos están llevando a pedirte ayuda a vos, directamente. Gracias por el grupo de personas que podemos compartir y abiertamente decir tenemos problemas con nuestra ansiedad, tenemos problemas del manejo de la ansiedad. Y gracias porque en medio de, de, de nuestra confesión, en medio de nuestra aceptación, tu Espíritu Santo comienza a orar y en tu gracia comenzamos a recibir esa sanidad que necesitamos. Gracias, bendito Dios. En tu nombre comenzamos esta tarde. En tu nombre. Amén. Amén. amén. amén. amén. Bienvenido, Adrián. ¿Cómo andás? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno verte. Qué lindo. Bueno, vamos a la eh, sesión 2. Pudieron recibir, yo se los mandé el día de ayer, a la mañana temprano, aproveché que era feriado y que, bueno, que teníamos un eh, un, un espacio de tiempo, imagino que la mayoría de nosotros, para poder ver, les mandé el video explicativo y les mandé el PDF. Eh, ¿Y ¿Estaba todo en inglés? Está en inglés y por eso yo les, les expliqué la semana ah. pasada que este, les pido disculpas, por, primero, por estar en inglés, y segundo, porque la letrita para aquel que ve en el celular es muy chiquitita. Y todos los que tenemos algún problema de visión, me incluyo porque necesito lentes para poder ver, eh, se nos hace muy complicado en el celular. Si tenemos una computadora, por ahí lo podemos ver un poquito mejor, o si tenemos un televisor, por ahí la cosa este, se nos transforma. Sí, y la traducción va muy rápida. Eh, en los otros estudios que estamos utilizando ah. en la misma plataforma, la plataforma eh, right Now Media, eh, solemos tener eh, las palabras en castellano o la traducción ya directamente al idioma español. Pero en este caso eh, no se logró hacer esta, esta sesión y bueno, tenemos esta dificultad. Pero no obstante, vamos a hablar de lo que. se puede conectar, por ejemplo, al Smart, al Smart TV? Sí, porque. Viste, Para aquel que tenga un Smart TV, como decís vos, eh, y si tiene la aplicación YouTube, directamente uno puede eh, hacer eh, clic en el link y puede compartir a los Smart los teléfonos suelen tener esa, esa posibilidad y si aparece un cuadradito o un rectangular, eh, tipo un televisorcito con tres rayitas en diagonal, significa que ahí podés compartir. Y apretás ahí y directamente manda la señal a tu, a tu televisor y ahí lo ves. ves. El PDF también lo había pasado. Sí, yo no pasé al PDF. No lo tengo. Bueno, ¿estás en el grupo? Sí, sí el lo puso la, la última vez. Sí, el pdf lo pasé. Sí, antes del video está. Está ahí pegadito, pero si no lo te... Bueno, después te lo paso, ¿sí? Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a la idea principal de lo que nosotros estamos trabajando y de lo que vamos a intentar el día de hoy abordar. La idea principal es enfocarnos en las verdades bíblicas en lugar de las mentiras que solemos creer debido a nuestra ansiedad. Y la otra... Verdad principal o la otra idea principal que vamos a tener llevado a cabo o, o conjuntamente con esta es enfocarnos o transformar nuestros pensamientos ansiosos en oraciones. Algo maravilloso que este, pasó ahí en, en, en uno de los testimonios que contaba, creo que era la chica que hacía las remodelaciones, no me acuerdo bien el nombre, pero la que hacía las remodelaciones de, de las casas, ella contaba que empezó a ser tan perfeccionista que su propio trabajo ya era un problema para ella. Equivocarse en su trabajo, por más que obviamente cuando hacemos remodelaciones, cuando estamos haciendo reparaciones en una casa, es muy probable que tengamos errores o que no nos salgan bien todas las cosas, porque justamente estamos haciendo una reparación. Pero eso le provocaba ansiedad y esa ansiedad le estaba provocando su propia ruina, tanto emocional como espiritual. Y el muchacho, que también había este, dado su propio testimonio, ambos contaron algo similar, que transformaron su ansiedad en oración. Y esto, recién lo estábamos hablando con, con Omar acá, no es algo que a los que conocemos a Dios lo desconozcamos, no es algo que digamos... Wow, qué revelación del cielo, los ángeles me han traído un mensaje nuevo. No, no, es algo que nosotros ya lo sabemos. Ahora, ¿por qué se nos viene a nosotros hoy esta, esta verdad y decimos, bueno, tenemos que ir por este camino? Porque evidentemente en algún momento de nuestra vida, en algún momento de nuestro andar, hemos, nos hemos desenfocado o, como bien decimos, no hemos podido manejar nuestra ansiedad. Y ahí es donde comenzamos a tener estos problemas. No sé si les pasa a ustedes, pero los que sufrimos de ansiedad, no sufrimos en un solo aspecto la ansiedad. No es que tenemos la ansiedad solamente en el área laboral y decimos, bueno, este, terminé el área laboral, cierro la ventana o cierro la puerta, se queda el trabajo ahí y mi ansiedad se queda ahí y ahora disfruto del día. No es así. La ansiedad se nos transforma en una constante compañera muy molesta. Una compañera que no es para nada agradable, que nos está cargomiendo un poco la tranquilidad, la paz que se nos va perdiendo y evidentemente eso nos afecta. Y entonces, ¿cómo lo notamos? Y por nuestra, algunos por la irritabilidad, nos ponemos irritables, como cuando nos lastimamos, ¿viste? Cuando te lastimas, esa, esa piel queda irritable. Ayer me se ve un mate y este, tengo un termo que es muy bueno pero que cuando le cargo el agua caliente el primer mate me tira un chorro bastante largo, me olvidé de eso entonces tomé el, el mate el, y puse pus el termo y claro, sobrepasó el agua y me quemé poquito, gracias a Dios, muy poquito este, lo que tuve que hacer es poner la mano en el agua fría un ratito para que se me calme y se me calmó, pero me quedó sensible si me Raspo me duele un poquito porque está sensible la piel. Así estamos con nuestra ansiedad. A la gente todo el tiempo. Todo el tiempo. Me pasa cuando tengo que hacer trabajo? Yo trabajo con la imagen de la gente. Claro. Y tengo trabajos y hasta que no lo termine, veo que, que el cliente quedó satisfecho. Es una ansiedad y una angustia y estoy enojada y estoy nerviosa y hasta que no vi el resultado. Yo hace años que trabajo de esto, pero es como si fuera el primer día. Claro. Me provoca una ansiedad terrible y la pasamos mal. Claro que la pasamos mal cuando somos perfeccionistas o cuando dentro de toda esa ansiedad que, que, que comenzamos a ver nos damos cuenta de que también tenemos un poquito de la codependencia porque está ligado porque son primas hermanas, ¿no? Ansiedad y codependencia es eh, similares situaciones. ¿Y cómo me doy cuenta que soy este, alguien que está con la codependencia? Cuando quiero solucionar las cosas a todos. O cuando no sé decir que no. ¿O no te pasó que no sabes decir que no? Y te metes en cada lío sí, por tratar de agradar a todo el mundo, ¿viste? Cuando querés agradar a todo el mundo y decís ¡Ay! pero si hago esto a esta hora y dentro de 15 minutos hago esto otro y por allá! Y cuando se te trastocó un, un, un horario y empezaste a quedar mal con uno, con otro, con otro, con otro. Y cuando terminó el día decís, ¿para qué me metí en esto? En una etapa me pasaba eso. Después ya aprendí y no puedo hacer lo que estoy haciendo. Porque, como decís vos, quedás mal con, con todo. Por eso vamos a ver tres cosas fundamentales. Primero, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Adelante, Pedro. Bienvenidos. ¿Cómo están? Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ansiedad, obviamente como recién lo dijimos, tiene que ver con esa lucha mental que tenemos y con las mentiras que no son nuestras, sino que... que al final no termina pasando. Pero esas mentiras comienzan a ser tan importantes en nuestra vida que la empezamos a creer. ¿Eh? Miente, miente, miente, dice un dicho que al final algo quedará. Y eso es lo que hace Satanás, siempre nos miente, nos miente, igual. Bueno, lo otro es lo que pensamos que los otros van a pensar de nosotros. Y te doy una noticia que te puede llegar a aliviar, no es una noticia linda, pero te puede llegar a aliviar. No vas a lograr que todas las personas piensen bien de vos. Ni Jesús lo logró. O sea, estamos hablando de alguien superior a todos nosotros. 100% Dios, 100% humano. La mejor persona del mundo no logró que todas las personas lo acepten, lo quieran, lo respeten, le tengan este, una admiración. Si Jesús no logró eso, ¿por qué lo voy a lograr yo? Entonces, lo que digan los demás de mí va a ser importante si es que tienen algún tipo de relación conmigo, pero no voy a lograr que todos piensen bien de mí. ¿Cómo te va? Buenas tardes, bienvenidas, ¿cómo están? Entonces, lo primero, vamos a tener que cambiar nuestra mentalidad. ¿Va a ser fácil? No, pero lo podemos lograr. Con Jesús lo vamos a lograr. Vamos a tener que cambiar nuestro corazón. Y estoy no hablando de personas que no conocen a Dios, si no estoy hablando a personas que sí conocen a Dios y que evidentemente esto también nos va a ayudar. ¿En qué sentido cambiar nuestro corazón? Vamos a tener que comenzar a abrir nuestro corazón, a recibir la paz de Dios en momentos en que probablemente estemos desbordados. Es fácil recibir la paz de Dios en nuestras reuniones, aquí cuando estamos todos juntos, y estamos con las manos alzadas y todos alabamos y adoramos a Dios, ahí es maravilloso y recibimos la paz de Dios. Pero vamos a tener que aprender a recibir la paz de Dios en medio de las situaciones de dificultad. Por ejemplo, te doy un ejemplo, aquellos que son futboleros en medio del final del partido de hoy. Cuando todos están enojados, tratar de recibir la paz de Dios. Y decir, es algo coherente, no, a los ojos humanos no pero voy a tener que pensar a hacerlo. Y obviamente todo esto va a devenir en un cambio de vida. No necesitas cambiar de trabajo, no necesitas cambiar de país, no necesitas cambiar de, de lugar de residencia. Necesitamos, vos y yo, cambiar de vida. Nuestra vida tiene que cambiar. ¿Y qué va a ser mi cambio de vida? Esto que lo hicimos al principio y que lo tenemos que volver a hacer. Entregarle nuestras preocupaciones a Dios en oración, en lugar de sentirnos esta palabra me encanta adelante cómo les va chicos vengan esta palabra en lugar de sentirnos abrumados saben lo que es sentirse abrumados desbordados totalmente viste cuando llega un momento en tu vida que decís o en tu día que decís ya no doy más qué habrá pasado Que dijiste ya no doy más estoy este, para atrás, todo está mal, ¿sí? Te pasan, en tu casa te deben pasar cosas o no, ¿sí? A nosotros se nos rompió hace un poquito más de una semana un flexible del inodoro, ¿sí? Y, bueno, por una cosa o por la otra que vino el, el, el plomero, dijo, sí, después pasó, después no pasó, bueno, todavía el flexible está roto. Todavía hasta el día de hoy y no sé si se solucionó ahora. Pero llega un momento que voy a decir, se rompió el flexible, se rompió esto otro, se rompió aquello. Salí a la puerta y, y este, eh, se me enganchó el, el zapato. Parece que hay días que te pasan todas las cosas. Y ahí estás abrumado. Estás desbordado. Bueno, ahí es donde necesitamos cambiar nuestra ansiedad, en la paz de Dios, en la oración, en la confianza de que Dios permitió todo eso. Ahora, ¿cómo se hace? Estás abrumado, estás desbordado, y a decir, Señor, y la situación te, te supera, y a decir, Señor, para, necesito paz, y los tiempos de Dios, capaz que no son inmediatos. No, se va. No, no, no, las soluciones no vienen rápido. Claro. Porque no es que vos vas a orar y vos decís, bueno, Dios apiadó de mí y me solucionó todo rápido y bajó el ángel y hizo así y no, todo se solucionó. No. La solución no ah, exactamente. Es decirle, Señor, yo necesito tener paz aunque todo esté desbordado. Porque si yo estoy sin paz, la solución no va a venir rápido ah. tampoco. En realidad, ninguna solución viene rápido. Nada viene automático, salvo el, el, la salvación de Dios, que es automática. Todo lo demás va teniendo sus procesos. Puede ser por, a través de cambiar nuestra forma de pensar. También. Obviamente, cambiando nuestra mentalidad. Mira, te hago una pregunta que está acá en el PDF, que está buenísima para que nos hagamos vos y yo. ¿Cuándo fue la última vez que intentamos, vos o yo, cualquiera de nosotros... Hacer algo para relajarnos. ¿Cuándo fue la última vez que lo hicimos? Por ejemplo, leer un libro, ver un, un programa favorito, salir a pasear, nada más por salir a pasear. No para que el otro se conforme. Vos, vos hacerlo. No termina ahí la pregunta, porque vos decís, ay, qué lindo sería, ¿no? Si yo te digo, ¿cuántos quieren ir de vacaciones? wow! ¡Ah! A lugares paradisíacos, espectacular Pero cuando fue la última vez que lo intentaste Que quisiste Y alguien interrumpió ese momento de paz O algo interrumpió ese momento de paz ¿Sí? Y si pasó eso, viste que suelen pasar cosas Se rompió el auto Se cortó internet porque querías ver un programa eh, Tuviste un inconveniente, recibiste un llamado, de esos llamados que vos decís, pero ¿cómo sabes siempre llamar y arruinarme el día? ¿No? ¿No te pasa que hay personas que justo vos decís, pero ¿tiene un radar? ¿Alguien le da, le pasa el dato que, que, que dice que yo voy a, a, a descansar y ahí me pide las cosas? Pero no me puede pedir mañana, bueno, vos debes tener esas llamadas o no. ¿O no te pasan esas llamadas? La semana pasada me la tomé toda de franco Porque vengo de un año sí. complicado Y bueno, voy a pedir y me tomo La semana de franco Pero las chicas del canal me volvieron loca Toda la semana por tener Quería dormir un rato más tarde Yo me levanto muy temprano en la mañana Y me llamaban a las 8 de la mañana A las 9 de la mañana A veces para llamar al día Entonces decía Pero bueno Trató de quedarme tranquila, y bueno, era necesario, los llamados también, me tomé muchos días. Pero sí, es como que decir, ¿por qué Quiero estar en paz. Nos de pasó pegarme. algo parecido a lo que decís vos a los docentes en la pandemia. Vieron que teníamos todo por, por internet y todo por, por este, mail, nos pasó que nos llegaban los trabajos a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana. No había viernes, no había sábado, no había domingo, no había feriado, no había nada. No, entonces a veces terminábamos a las 3 de la mañana de corregir y a las 4 este, pasaste todas las notas y a las 4 te mandaba decir, ay disculpe la tardanza, y pues pero si la cerré la nota, porque... bueno, nos pasó, nos pasa y nos va a seguir pasando, porque esto es así. Tenemos que también aprender a poner a de la tecnología. Ahora estamos aprendiendo a decir, bueno, yo atiendo al celular, atiendo a los requerimientos del trabajo, pero en horario de trabajo. Porque el celular lo lleva a todos lados en todo momento, y si bien es cierto que es una ventaja, es una desventaja para mi ansiedad. No sé si te pasa a vos, pero a mí me pasa que recibo un mensaje y lo tengo que contestar ahí nomás. Es una locura, pero lo tengo que contestar ahí. Y a veces estoy haciendo otra cosa y escucho que está el, el, el mensaje y tengo que parar lo que estoy haciendo para ir a contestar el mensaje. Y no es importante. ¿Pero por qué lo hago? Por mi ansiedad. Por, o por mi codependencia de tratar de ayudar y hacer algo que no está bien. Porque todos queremos tener paz en nuestras vidas, ¿o no? Porque cuando nos pasan estas cosas, nuestra primera reacción no es la mejor. No es que reaccionamos bien y decimos, ay, gloria a Dios, qué bueno, qué alegría, que se me cortaron las vacaciones, ay, el Señor tendrá algo mejor para mí, qué bueno, iba a hacer, iba a mirar este programa, me iba a acostar un ratito y bueno, pero ¿por qué no voy a atender esta situación y lo voy a hacer? No es esa la reacción. La reacción es otra. ¿Cómo reaccionamos? No me dejen solo en esta. Te pones como. No me dejen así. ¿Cómo reaccionamos, no es cierto? Como ¿Eh? paz, molestos, ¿no? Refunfuñamos y protestamos y eh, parecemos un cascarrabias, ¿no? ¿O no nos pasa eso? ¿Sí? Bueno, este es el, el problema porque todavía estamos luchando con nuestra ansiedad. Todavía estamos con situaciones no resueltas. Nadie quiere luchar contra la ansiedad. Nadie lo quiere hacer. Porque ninguno de nosotros nos queremos enfrentar a nuestros problemas. O vos tenés ganas de enfrentarte ahora cuando volvés a tu casa, y decís, bueno, ahora voy a comenzar a solucionar mis problemas. ¿Tenés ganas de hacerlo? No. Con tus hijos, con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa. ¿Tenés ganas de resolver los problemas ahora cuando volvés a las 12 de la noche antes de dormir? ¿Querés hacerlo? No. No. Porque decir, lo voy a hacer mañana. ¿Y mañana lo vas a hacer? No, Tampoco tarde. ¿No es cierto que no? Porque nadie nadie quiere. Pero muchos cristianos, por eso digo, no estoy hablando a personas que no conozcan a Dios, muchos cristianos sufrimos estos problemas. A veces es muy importante de hablarse uno mismo. Obviamente. Cuando va a venir ese momento, tranquila. Y la ansiedad nos no. viene, ¿por qué? Porque hay cosas que no tenemos resueltas nosotros. Somos nosotros los que no tenemos resueltas algunas cosas. O también nos anticipamos con algo que decimos, no, yo no tengo miedo. Sí, tenemos miedo. ¿Y a qué tenemos miedo? A que en el futuro las cosas no nos vayan bien. A que en el futuro perdamos lo que tenemos. A que en el futuro las cosas se compliquen más. Ni qué hablar de la seguridad económica, o la seguridad emocional, o la seguridad este, familiar. En el futuro tenemos miedo, y por eso no hablamos, o no lo enfrentamos. ¿O por qué no enfrentamos algunas cosas? Por miedo. Hay frases que quedan muy marcadas. Cuando vos estás atravesando estas cosas, eh, la de Pablo, por ejemplo, y yo la, la repito... Cuando vos estás desbordado, vos decís, por ejemplo, che, no te preocupes, que dice Pablo? Che, no te preocupes por nada. Y lo he escuchado últimamente en eso, espero que hay, una, hay un versículo que dice, no, no, no tengas miedo por nada, vos no te preocupes por nada. Y voy a decir, che, no, no, no, no por nada, si a Dios por medio. Eh, y esas frases son permanentes están, yo creo que hoy por hoy me estoy preguntando con el Espíritu Santo porque él, él es el que te va diciendo las cosas como para calmarte que si no te preocupes por nada entonces voy y empecé a ver las maravillas a mí me pasa últimamente que yo salgo a la calle eh, yo estoy en el caso contrario a mí si no me llaman estoy preocupado porque yo estoy buscando trabajo claro. entonces me llegaste a la ciudad tuya, me están llamando, yo, en el caso mío en China ¿no? me están llamando. Entonces salgo afuera y salgo y veo todo lo que, empezás a ver todo lo que Dios va creando. Y voy a decir, ché, pero toda esta población vive de algo. No puede ser que mi problema sea tremendo. De algo se vive y empezás a ver las obras de Dios. Y ahí es como que bajás el nivel cuando vos... Y ahí te calmas un poco. Pero, y ahí salen todo este versículos ahí en la cabeza, permanente, ¿eh? che, no se nada, ya está con vos. Ya no. Bueno, ahí dice que es? en esta sesión, los que pudieron, los que lograron sí. este, eh, poder ver, eh, el pastor Jonathan se enfocó en esto, ¿sí? Se enfocó en cómo nosotros eh, podemos combatir esa batalla mental causada por la ansiedad y cómo permitir que ahora esa verdad, la verdad de Dios nos ayude a superar esos pensamientos ansiosos. Y él hablaba de este, algunas cositas. ¿eh? Cómo esos pensamientos nuestros nos causan ansiedad. No sé si lograste ver el, el ejemplo que dio con el, eh, con el, la, sí, el recipiente de agua. La, la, la, ¿O viste? La, ¿Lograste tiñe, ver? Tiñe claro, que se tiñe de, de, de, de un color oscuro, rojo creo que era. ¿no? Y después volví a tirar agua y ¿qué pasaba? se volvía a poner todo cristalino y él decía, esos pensamientos provocados evidentemente por Satanás nos hacen que nuestra mentalidad se contamine, si nos quedamos con esa contaminación, todo el recipiente se contamina y todo queda sucio, ahora, si decimos Espíritu Santo, yo necesito que vos vuelvas a aclarar mis pensamientos y vuelvas a a limpiar todo lo que está contaminado, el Señor vuelve a tirar su agua, su espíritu, su unción, y ahí comienza mi sanidad. Yo la necesito, vos también. Por eso es importante que nosotros abordemos la ansiedad con las verdades de Dios, con la palabra de Dios, y la oración nos va a ayudar a todos, ¿o no? Lo que estaba diciendo Sergio sobre lo que nosotros podemos hacer en el medio de la ansiedad, de proclamar esos versículos, es parte fundamental. Es parte fundamental. Ese muchacho, ¿se acuerdan? El, el primero que había quedado abandonado. ¿Vieron lo que le pasó a ese muchacho? que ¿Eh? Se quedó abandonado este, eh, por, por su papá en un McDonald's. ¿Eh? Y esa, esa sensación de, de, de abandono, Hizo que él comenzara a tener siempre ansiedad. Y esa ansiedad lo llevó a que en el futuro, ya cuando era grande, todo todo lo que le pasaba estaba atravesado por la ansiedad. Así que, bueno, es, la, es, es el tiempo de que nosotros podamos comenzar a cambiar nuestra realidad. Lo bueno es que él se dio cuenta que hubo un punto de inflexión. Y esto es lo que tenemos que pedirle al Espíritu Santo. ¿Dónde está ese punto de inflexión? que empezó a disparar mi ansiedad. Hay un punto de inflexión. Hay un momento donde vos, yo y cada uno de los que estamos acá, empezamos a disparar nuestra ansiedad. No es que este, la descubrimos, sino que nuestra ansiedad se comenzó a desbordar. ¿Dónde está? Gracias a Dios, a este muchacho, el Espíritu Santo le mostró, y creo que él lo, lo, lo distinguió perfectamente, y dijo, bueno, mi ansiedad está acá. Eh, de paso, saludo acá a los que están en el, en el chat de, eh, de Facebook, a Vero, a Isaura, mirá qué bueno, Delia, Rodi Zapata también está, Isabel, Ingrid allá desde España, Edith, Silvina Gómez, ah, está Silvina, eh, acá está este, tu enamorado mirá. Eh, está Hilda Belis de Buenos Aires, qué bueno. Eh, bueno, bendiciones a todos los que eh, nos están viendo desde... Facebook, así que gracias por, por estar allí. Entonces, contaba este muchacho que esas fuentes de ansiedad son múltiples, son múltiples. Y a vos te afectan unas cosas, a mí me afectan otras. ¿Eh? Como yo te contaba, las llamadas o los este, mensajes de, de, de WhatsApp o de, o de texto. ¿Saben lo que hice y que me alivió un montón? Cancelé todas las notificaciones. Todas las notificaciones las cancelé de todas las aplicaciones, la única que dejé es la de WhatsApp. Solo tengo WhatsApp automático. Después todo lo demás, saqué Facebook, saqué este, Instagram, saqué inclusive Gmail, saqué Messenger, saqué todas las eh, redes sociales. La única que dejé fue solamente WhatsApp para que me lleguen, porque si no, constantemente me van llegando notificaciones. ¿Y qué hago? Miro el teléfono, miro el teléfono, miro el teléfono, parezco una, una, una gallina, viste así, tiki tiki, mirando, mirando así, viste que la gallina camina y van haciendo así, no, estoy haciendo. Estoy, cancelé, porque no podía seguir más. Porque me estaba agotando. ¿sí? ¿Qué es lo que eh, te provoca ansiedad a vos? Seguramente que hay muchas cosas que te provocan ansiedad. Tus problemas. Este, emocionales seguramente que están al tope de gama. Por ahí te provoca más ansiedad también este, tu, tu situación laboral. O te está provocando mucha ansiedad tu situación familiar. Los problemas de relaciones que deben estar... Y ni qué hablar de la situación de tu, de tu propio este, futuro. ¿Cuántos se están preocupados por el futuro? Somos varios, ¿no? Yo no, porque no. mi festa fe en el Perfecto, vamos a tomar esa declaración Vamos a decir, vamos a tomar no, esa declaración y, y la tomamos, ¿sí? Ahora, las situaciones pasadas también nos afectan Y es donde tenemos que ir ¿sí? Ángel, se llamaba este muchacho ¿eh? Él habló de la oración Y cómo la oración comenzó a cambiar esa ansiedad Que venía de su pasado, de encontrarse yo creo que habrá sido terrible, era un, un, un niño, encontrarse en una comisaría porque su papá había dejado y, y no, no lo habían venido a buscar a él y a su hermanito, parece que tiene un hermanito menor, menor ¿no? Sí. Y, y, y, y bueno, y ese, esa sensación, sensación de abandono este, hasta el día de hoy le estaba afectando. Y él comenzó a cambiarlo en oración. En oración. Ahora, esa experiencia de ángel, como cada uno... de nosotros va aportando, nos comienza a dar algunas pautas, ¿o no? ¿O no te comenzó a abrir un poquito el pensamiento de decir, ah, me parece que por ahí a mí me pasó, no digo algo igual, en mi, en, en mi resistencia, recién hace poco hay McDonald's, así que no me va a pasar eso, pero me pasaron otras cosas. Y a algo vos también. De, de, de, de algún lado, de algún de algún lado de, de, de, está viniendo, ¿no es sí. cierto? Y vos decís, hay algo que a mí me está. Este, eh, también afectando Algo más hizo Ángel Y él comenzó a hacer Que las palabras de Dios Y los versículos Comiencen a ser fundamentales Comiencen a ser Momentos de llevarme a la oración ¿Cómo podemos llenar Nosotros nuestra mente En forma activa De la palabra de Dios? ¿Cómo lo podremos hacer? ¿Qué se le viene a la mente? Leyendo y memorizar los versículos. Ahí está. Leyendo y memorizar los versículos. En este momento, nuestra pedagogía actual no le está dando mucho la, la importancia a la memorización. Pero nosotros podemos llegar a decir que la memoria es mucha ayuda. Sí. Si vos. Un par de versículos, un par de pasajes para que te ayuden? ¿Te animás? No te estoy diciendo 20, te estoy diciendo 2. ¿Te animas a hacerlo? ¿Te animas a, a, a, intent, a intentarlo como mínimo? ¿A decir, voy a tratar de buscar es, esta solución? ¿Sí? Lo, yo creo que esto es algo que nos puede llegar a, a ayudar. Te, te, te pido que me acompañes a. Filipenses 4 del 4 al 8, vamos a buscar ahí, Filipenses 4 del 4 al 8, lo buscamos, yo tengo acá la Biblia digital, Filipenses 4 del 4 al 8, si vos lo no tenés, léelo, ¿sí? Filipenses 4 del 4 al 8. El 8. Ya está. ¿Lo querés leer? Sí. Dale, lee, a ver. Así que, hermanos míos, Amados y corona mía, es está así, fi firme en el Señor. Amados, ruego a bueno, ahí dice, Dios guía, tengo esta versión. <coughs> es, ¿Pero es filipenses? Filipenses. 4. Sí. Versículos 4 al 8. ¿El 4 al 8? Sí. sí. <coughs> Esas. Es, sí. Viven con alegría su vida cristiana. He dicho y lo repito. Viven con alegría su vida cristiana. Que todo el mundo se dé cuenta de que ustedes son buenos y amables. El Señor Jesús viene pronto. ¿Al 8 dijiste? Al 8. No se preocupen por nada. Eh, dice Margaret, oren. Y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz. Esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que, son, de los que ya son de Cristo. Finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce, como una virtud en todo lo que es amable y merece ser alabado. Perfecto, muy bueno. Ahí los que tienen la reina Valera, seguramente que este, tienen en el versículo 4, dice regocijados, sí. o alégrense o tengan este, gozo, sí, ¿eh? sería esa traducción. Sí. Sí. Y en el versículo 6 dice, por nada estéis afanosos, sí. o podremos decir ansiosos, no, no, no. angustiados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda, dice, oración, ruego, con acción de gracias. Y muchos dicen, bueno, ahí tenemos tres maneras de orar. ¿sí? La primera, obviamente, la oración, la segunda, el ruego, y la tercera, la acción de gracias. Son tres sinónimos de lo mismo, orar, pero si se quiere, podemos decir que son tres aspectos fundamentales de cómo podemos orar podemos orar pidiéndole a Dios, podemos rogar a Dios, que creo que cuando nosotros rogamos usamos muchas menos palabras que cuando pedimos. ¿Eh? Cuando rogamos, decimos este, por favor y, y pedimos lo que queremos. Saname, salvame, este, cubrime, decimos una sola o dos palabras, nada más, no decimos más. El ruego es algo muy cortito porque es algo que lo necesito inmediatamente. Y la acción de gracias, cuando comienzo a agradecer. O sea, tenemos tres tips acá para usar como un método de oración. Hay momentos donde vamos a pedir a Dios y vamos a tener una, un, una verborragia y vamos a hablar mucho con Dios. Pero va a haber momentos donde vamos a decir poquitas palabras y ahí estamos rogando. Y va a haber otros momentos donde vamos a estar agradeciendo. Pero esto es lo que vamos a tener que lograr. ¿Cuál es el resultado de la oración? Dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y vos decís, bueno, acá ya está la solución. No. Es lo que va a ser la paz de Dios. ¿Y qué me dice el versículo 8? Porque me está diciendo, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto, O sea, me está diciendo que en mi momento de situación desbordante, ¿qué tengo que hacer? Puedo orar, puedo rogar o puedo dar gracias. Las tres cosas. Que Dios me va a dar paz, pero no se termina ahí. Porque yo digo, bueno, ya me dio la paz y se me terminó todo. No, no se termina. Hay un paso más. ¿Cuál es el otro paso? Empezar a pensar en lo bueno y cambiar mi mente. Ahí viene el, el, el tema. Porque a veces yo digo, sí, Señor, yo necesito tu ayuda, yo necesito tu paz, yo necesito tu este, bendición, yo necesito tu sanidad, yo necesito tu provisión, y el Señor me provee, el Señor me da paz, el Señor me sana, y digo, listo, se terminó. Y ese mes, el SMS, no, no se terminó. Tenemos que limpiar esa fuente que está contaminada, que es el ejemplo que nos dio el pastor Jonathan. ¿eh? ¿Te acordás? De nuevo te lo repito. Él puso en un recipiente de agua y dijo ¿eh? que los pensamientos vienen y contaminan todo. Entonces, ¿qué quiere hacer Dios? Quiere limpiar mi recipiente. ¿Y cómo logra limpiar mi recipiente? Si son pensamientos, lo limpia con pensamientos. ¿Sí? El arrepentimiento sigue. Obviamente. Yo me arrepiento, pero yo tengo que en ese momento comenzar a llenar a limpiarlo. Consejo, consejo para mí, para vos y para cualquiera. Empecemos a llenar nuestras mentes de otras cosas. Yo sé que la realidad es, es, es importante, yo sé que la realidad no te estoy diciendo eso, pero llenate de música de Dios, llenate de palabra de Dios, llenate de prédicas de Dios o llenate, si querés, de, de, de, de personas cristianas pero trata de llenar tu mente de otra cosa, porque si escuchamos todo, todo el día lo mismo, nuestros pensamientos van a pensar todo el día lo mismo. Sí, sí. Y no me voy a desconectar, yo tuve que dejar de mirar programas este, con, con índole de noticias a la noche, porque digo, no puedo ir a dormir después tranquilo. Decir, pero cómo que no, si después ahora sí oro, pero después la mente sabe cómo me queda, a 10.000 por hora, digo, no, basta. Yo sé que hay cosas que están mal, vos también lo sabes. Bueno, sí, no está nada. mal Y si querés Cuando empezamos a hablar de política Se arma un toletole -tole Porque algunos dicen por esto, por otro o sea, No nos podemos escapar de la realidad No, no nos escapemos de no, la no, realidad. realidad Pero sabés que empecemos o sea, a, a, a llenarnos de otra cosa Y si en algo Vamos a coincidir todos Aunque tengamos diferentes este, Pensamientos políticos Es que el único que soluciona todo esto Es el Señor es en eso vamos a coincidir todos. Y en otra cosa que vamos a coincidir todos es que si nosotros, los cristianos, nos ponemos a orar, Dios va a comenzar a bendecir. Entonces, después no nos peleemos por política, no nos peleemos por otras cosas, y empecemos a llenar nuestra mente de Dios, ¿Qué es lo que necesitamos, si yo. ¿O no te pasó que cuando vos tenés la mente llena de Dios, comienzas a tener más paz? ¿No es cierto? Lo más importante es dar el primer lugar al Señor a la mañana. Cuando uno le da el primer lugar al Señor, las demás cosas se acomodan por. Él. Evidentemente que sí. Y por eso acá nosotros tenemos estos versículos. Fíjate, ¿qué versículo podemos llegar a tomar acá? El 4.7 si querés. Decimos, sí. y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso lo podemos llegar a decir y nos puede llegar a, a ayudar. ¿Querés otro versículo? O decís, bueno, me puede servir el 6 también. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Sí? Y si querés, hasta noche también me puede llegar a servir. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Entonces, si comienzo a repetir palabra de Dios, dice que su palabra es viva y es eficaz. Y dice que es más cortante que una espada de dos filos. Yo cuando comienzo a orar y comienzo a pronunciar la palabra de Dios, no es que Dios me contesta más rápido mi seguridad comienza a firmarse y mi fe comienza a crecer ¿cuántos queremos que nuestra fe crezca? Amén, bueno, necesitamos llenarnos más de la palabra de Dios yo le puedo comentar algo sí, poquito, dale. por ejemplo yo antes era de leer, soy de leer mucho eh, pero con la Biblia eh, leo no me queda nada ¿qué empecé a hacer? leer versículos cortitos y dejar que Dios me fuese hablando y lo iba escribiendo y eso sí aprendí y me enseñó muchísimo porque no tengo facilidad para memorizar toda la vida me costó memorizar pero sí entender lo que estoy leyendo y eso de escribir lo que el Espíritu me dice más todavía porque puedo entender bueno, esta es una muy buena técnica para empezar a, a utilizar la memoria, ¿sí? Si a vos te cuesta, como a todos nos cuesta, porque cuando más grandes somos más nos cuesta todavía este, memorizar cosas, lo que podemos hacer es leer y escribir. Pues, sí, pero si ya lo tengo escrito, si ya... Te, bueno, no importa, vuelve a escribirlo. Escribilo. Escribilo. Es más, te voy a, a desafiar a lo que nos desafió este, ahí Jonathan. ¿Viste? A lo que nos desafió Jonathan a escribir y a escribir nuestras oraciones o a escribir nuestras necesidades y luego transformarlas en oración. Sí. Él nos decía como un desafío, decía, fíjate si vos podés en esta semana escribir todas tus fuentes de ansiedad o todas tus preocupaciones. Y seguramente que van a haber listas que van a ser extensas, otras pueden ir un poco menos extensas, no interesa. Y, claro, empezamos a escribir. Empezamos a escribir y decimos, señor, esto, esto, esto, esto, esto, esto. Y después nos transformamos en oración. Y comenzamos a orar. Ahora, si te fijas al final de, de, del PDF, nos, este, tenemos tres este, acciones para este tiempo. Y tres tips. Yo te dije que en estas sesiones vamos a comenzar a tener algunos tips. ¿Sí? ya estamos teniendo algunos. ¿Cuál es? Primero, transformar la ansiedad en oración. Empezar a ocupar la palabra de Dios para que la palabra de Dios me pueda ayudar en mis momentos de dificultad. Saber que tengo tres, por lo menos tres, modos de orar. Puedo enumerar las peticiones, puedo rogar ¿eh? o clamar si quieren. Y puedo hacer acciones de gracia. Pero puedo hacer esas tres cosas. Independientemente de mi momento de oración, como bien decía acá, este, de, de tener nuestro momento de oración a la mañana. Y acá nos sugieren tres actividades. ¿sí? Tres actividades. Primero, leer Filipenses 4 de 4 al 8 que acabamos de leer. Pero también Primera de Pedro 5, 6 y 7, que es el otro pasaje que te quiero dejar para esta semana. Primera de Pedro. 5, 6 y 7. Si lo tenés por ahí, lo vamos a leer. Primera de Pedro 5, versículos 6 y 7. ¿Lo tenés? Si no. Lo buscamos acá. Seguramente que mucho valera. Yo te lo voy a leer. 5, versículo 6. Y si es... Yo te lo voy a leer en la reina valera que él tiene cuidado de vosotros, dice hey, toda vuestra ansiedad sobre él. La NTV, la nueva traducción viviente, él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque él cuida de ustedes. Me encanta la NTV porque lo pone en plural. Pone preocupaciones y ansiedades. No es una sola. ¿Sí? Este, ahí la Reina Valera está buena, dice, echad toda vuestra ansiedades como que engloba todo, pero la, la NTB dice, preocupaciones y ansiedades, es como que las divide, ¿no? Y vos y yo seguramente que tenemos muchas ansiedades. Pero Por eso... ¿El humillado, el, el humillado sería eh, el reconocer que él es el que puede, que hace todo? Reconocer, reconocer sería... que él hace todo y también reconocer algo... Importante que seguramente lo sabes, pero por ahí te puede servir para reflexionar. Que Él está permitiendo que vivamos lo que estamos viviendo. ¿Qué significa? Que nada de lo que me está pasando lo está sorprendiendo a Dios. Nada de lo que yo estoy viviendo se le escapó del ojo de Dios. O sea, que lo que estoy viviendo o lo que estoy pasando, Dios lo permite ¿En qué sentido lo está permitiendo? En el sentido que está dejando que eso me ayude. Pero, y, y seguramente vos o yo le decimos, pero Dios, ¿cómo me va a ayudar esta situación que está mal? ¿Cómo me va a ayudar esta situación que este, me, me hace doler? ¿O que me enfermó? ¿O que me está haciendo pasar esta dificultad? ¿Por qué esta situación es buena para mí? Bueno, yo no lo sé, pero el que lo sabe es Dios. Por eso cuando me humillo delante de Dios, reconozco que Dios está por sobre todas las cosas. Y que mi necesidad, mi enfermedad, mi situación problemática, mis peleas familiares, matrimoniales, parentales, filiales con mis hermanos, están permitidas por Dios. Mi lucha contra las diferentes cosas Está permitida por Dios. ¿Es lo que Dios quiere para mí? No, pero es lo que Dios está permitiendo para terminar de tratarme. Cuando me humillo, le digo Dios, creo que vos vas a usar esto en algo bueno. Este sería un excelente mensaje para los jugadores de Argentina de fútbol, ¿no? Para el día de hoy. ¿Eh? Le decimos ahí, muchachos, ¿eh? esto que nos está pasando es algo bueno. ¿Eh? ¿O no? ¿Cómo andás, Eric? Bienvenido. Ya estamos terminando, pero bienvenido, Eri. A ver, viste por primera vez, Qué bueno, Eric. Qué bueno que podés estar acá. Bienvenido, Eric. Adelante. Así que hay estos dos pasajes, Filipenses 4, del 4 al 8, en el, ¿sí? Y primera de Pedro 5, del 6 al 7 ponelo en cuenta. Fíjate qué versículo o qué versículos te sirven, pero trata de memorizarte algunos de estos versículos, como mínimo dos. ¿Eh? Si no te lo memorizas del todo, que te quede el concepto, ¿Eh? que te quede ese concepto. Yo ¿Eh? sí si tiene que ser eso, puede ser algo de proverbio, de salmo, lo que vos quieras. Puede ser ¿Sí? Yo me acuerdo mucho de este de pongan toda su o echen toda su ansiedad. Porque hay una canción viejita que la otra vez la canté que dice Echa toda tu ansiedad sobre él, pues él cuida de ti, dice, él es mi paz. Y yo por ahí estoy orando y canto, ¿viste? Esa canción es vieja, ya estoy viejo, por eso canto canciones viejas, ¿no? Eh, sí, hay que admitir las cosas, pero él es mi paz, él es tu paz. Y si yo echo mi ansiedad y vos echas tu ansiedad, ¿qué va a hacer Dios? La va a tomar y va a decir, bueno, ahora yo puedo actuar. Y ahora comienza a actuar. Segundo, vamos a orar por esa paz de Dios que decía Filipenses, que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a orar para que esa paz comience a venir en ese momento que necesitamos. Porque cuando oramos acá, todos recibimos la paz y estamos maravillosos y todos estamos en comunicación con Dios pero necesitamos para dentro de un rato, necesitamos para mañana, para pasado, para cuando estamos trabajando, para cuando estamos con los chicos, para cuando estamos comprando, para cuando estamos en diferentes quehaceres, ¿o no? Cuando estamos hablando con nuestro jefe o con nuestros subordinados, necesitamos la paz. ¿Sí? ¿O quería decir algo? No, no, sí, sí. Estoy sí mucho con la esa que dice Marco, Marco 4.15 o 4.15. Una vez que en estos puntos del camino está sentada la palabra, y a quien viene la quita, yo lucho mucho más a ver si me pasa. Bien, hay algo que podemos hacer, algo que nos puede llegar a ayudar: orar por los que estamos en esta situación. Porque si te fijas acá, somos unos cuantos, ¿no? Hoy somos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ¿sí? Y nos faltaron algunos. Acá hay unos. 10, 12 ahí en la, en la comunidad de, de Facebook. Y hay un montón que los están viendo. O sea, somos un grupo bastante grande. ¿Por qué no oramos? Por los que estamos pasando por problemas de ansiedad. Nos puede ayudar. ¿No? Y te va a ayudar a vos y me va a ayudar a mí. Entonces comenzamos a orar los unos por los otros. Tercero. Evaluemos qué nos está robando la paz. Y escribámoslo. ¿Sí? Probablemente en este momento estemos haciendo cosas que por ahí están aumentando nuestra ansiedad. Puede ser el trabajo, puede ser una combinación de muchas cosas, pero evaluemos lo que nos está robando la paz. Puede ser la situación económica, puede ser una situación familiar, no sé, algo nos está robando la paz. Algo o algo nos, nos está robando la paz. Así que ¿Qué te parece si hacemos esto? Si podés, yo te invito a que lo escribas. A que tomes un, un papel, que tomes un lápiz, una, un bolígrafo. Que lo escribas. Que lo pongas en papel. No es necesario que lo lea otra persona. Solamente vos. Y que después lo transformemos en oración. ¿Te animás? Si te cuesta memorizar, escribí el versículo. Escribí, lo escribí una vez. A mí me ayuda mucho este, eh, verlo. A veces lo veo en, en, eh, este, en un sticker o eh, a veces eh, mi esposa pone en la heladera, ¿viste? Que pega con esos imanes y pone los versículos y ahí me acuerdo de los versículos y va y ya está, los tengo. Me, me ayuda mucho verlo para memorizar. Y hay versículos que te van a ayudar en este tiempo y yo te pido que lo hagas. Porque tanto vos como yo necesitamos la ayuda del Señor. Y estos tips que parecen Básico, voy a decir, pero esto es algo básico de, de, de todos los cristianos. Sí, pero es lo que necesitamos. Lo estamos necesitando. Y no está mal volver al principio cada vez que nos desviamos un poquitito. No está mal. Y no está mal tampoco... ...decir... ...necesito ayuda, ¿o no? A mí me encantó la yo le pido. ¿Te parece que oremos? Cerramos el día de hoy. ¿Eh? Oramos. Señor, gracias por esta noche, gracias por cada uno de los que está participando de este, de estas sesiones de de enfrentar la ansiedad, de enfrentando la ansiedad, y acá estamos todos los que estamos luchando con diferentes circunstancias. Cada uno de nosotros se pone delante tuyo y y te confiesa realmente que necesitamos ayuda. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento es la que estamos necesitando ahora. Por eso depositamos nuestra ansiedad delante tuyo, Señor. Y te pedimos que nuestros pensamientos sean transformados por todo lo bueno, por todo lo honesto, por todo lo justo, por todo lo de buen nombre, por todo lo de alabanza hacia ti. Lo necesitamos, Señor. Ayudanos. ayúdanos en este tiempo a recibir tu paz y a llenarnos de ti. A no dejar que las mentiras del enemigo, que han trastornado nuestra ansiedad y la han llevado a niveles extremos, hasta físicos, esas mentiras sigan influyendo en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir. Y Señor, hoy decimos que estamos en un tiempo nuevo. Nuestra mente comienza a recibir más de ti, más de tu gracia, más de tu espíritu. Y hoy comenzamos a tener otra vida en plenitud contigo. Gracias por lo que estás haciendo y por los milagros que van a seguir ocurriendo, Señor. Aún gracias por las situaciones que nos están eh, sobrepasando. Porque nos van a llevar a vencer, pero no a nuestras fuerzas sino en tu poder, en tu nombre Jesús. En ti creemos, en ti confiamos, sos nuestra paz. En tu nombre Jesús. Amén. Amén. Amén. Amén. Bueno, que Dios te bendiga. Qué bueno que, que pudiste venir un martes más. Y nos vemos el martes que viene. Nos quedan solamente dos martes más nada más. Son cuatro, así que no aflojes, ¿eh? no bajes los brazos. ¿eh? Vamos para adelante. Que Dios te bendiga. Gracias a todos los que estuvieron también ahí en el Facebook. Muchas gracias por este, eh, aguantarnos una horita. Eh. Gracias a todos. Bendiciones.